Despreciable Y todos aquí te odiamos Despreciable Tienes tu lugar en el infierno Despreciable Y todo lo que haces es lastimar. ¡Suscríbete! En cualquier momento van a descubrirte, que te, te, termina lo que has comenzado Verá y arreglalo como puedas Esconde lo que en realidad sientes por dentro Sin sentido tus acciones contra tus sentimientos Aunque tragedia no puedes evitar ser despreciable Que te alivies hora hora de a o saludir. Una vez más los decepcionaste a todos. Vive, de la